Si necesitas una solución de almacenamiento de tus archivos en la nube, OneDrive de Microsoft va a ser una buena alternativa. Si además tienes una cuenta de 365 profesional, va a ser una alternativa clave. Así que quédate en este vídeo que te voy a enseñar a utilizarlo. Soy José María Regalado consultor en transformación digital para el tercer sector y en este vídeo te enseño a usar OneDrive a nivel básico cómo crear un documento, cómo crear una carpeta, cómo compartir estos documentos, cómo instalar OneDrive en tu ordenador para tener una copia local y poder trabajar sin conexión, etc. Es una herramienta muy potente que además lleva integrado el clásico paquete de Office, Word, Excel, PowerPoint que tiene un programa de Microsoft quizá no tan conocido pero muy práctico como es el editor de diagramas de flujo visio que te permite crear formularios de Microsoft que si no sabes lo que son o cómo crearlos te dejo este vídeo por aquí que vas a poder vincularlo de forma automática con una hoja de Excel para que todos los resultados del formulario te vuelquen directamente en definitiva es todo un paquete de herramientas integrado en OneDrive que además te va a permitir visualizar aquellas bibliotecas de SharePoint que tengas acceso dentro de tu dominio, en definitiva una herramienta de las esenciales con las que vamos a empezar ahora mismo decirte si te gusta este vídeo te resulta útil déjame un me gusta a mí me resulta muy útil para el canal y a ti te resulta gratis y si quieres estar al tanto de todo lo que voy colgando en internet sigue suscríbete al canal de telegram arroba academia tic. en primer lugar nos vamos a dirigir a microsoft 365.com la página web de referencia donde vamos a encontrar todas las aplicaciones del entorno de 365 dentro de las diferentes aplicaciones vamos a pulsar en Wanda. Drive y ahora vamos a explicar cuál es la interfaz, cómo vamos a manejarnos con esta herramienta. Recordad que OneDrive es un espacio de almacenamiento en la nube, entonces vamos a poder guardar archivos y además editarlos tiene integrado todas las herramientas de edición de esos contenidos en el lateral izquierdo vamos a encontrar el menú principal donde veréis pues las funcionalidades clave no mis archivos es decir aquellos archivos que tenéis en la nube de microsoft y que solo tenéis acceso vosotros vosotras inicialmente recientes es una forma de organizar esos archivos y poder mostrar eh, los que has utilizado hace menor tiempo en el apartado de compartidos donde se van a ir volcando todos aquellos archivos que han compartido contigo mediante un enlace o que te han dado acceso para que puedas modificarlo pero están en la carpeta de mis archivos de otra cuenta o de otro usuario dentro del mismo dominio y luego está la papelera de reciclaje donde va a estar el contenido aproximadamente 39 días si no recuerdo mal donde podremos recuperarlo durante ese periodo a continuación estarán los accesos rápidos esto tiene que ver con aquellas bibliotecas en SharePoint, etcétera que tenemos acceso que veremos en otro vídeo, aquí y en la parte de la derecha vemos algunos ajustes en primer lugar cómo vamos a poder organizar la información si por tipo por nombre por fecha de modificación el tamaño del archivo etcétera también tenemos otra opción y es si lo vamos a poder ver en un formato de listado lista compacta donde aprieta más los archivos y poder ver más titulares de golpe o poderlo ver en formato mosaico donde vamos a ver miniaturas de aquellos elementos que tenemos en OneDrive esto es una cuestión totalmente de gustos y aquí en la rueda dentada en, lo, en la configuración en los ajustes generales voy a poder restaurar tu OneDrive esta es una funcionalidad que daros con ella poder volver a cómo estaba OneDrive hace un tiempo determinado es también bastante interesante podemos cambiar el tema, es decir, un cambio puramente estético y poder cambiar idioma pasar a modo oscuro eh, si os resulta más cómodo etcétera eh, vamos a la carpeta principal ¿Qué voy a encontrar en mi carpeta de mis archivos en la carpeta principal voy a encontrar todos aquellos elementos que yo vaya generando vale bien porque los suba desde mi ordenador que sería esta opción de cargar pulso y son carpetas o archivos lo que voy a poder subir de mi ordenador o también tendría la opción de pulsar en nuevo y vemos eh, que voy a poder crear dentro del entorno de OneDrive voy a poder crear carpetas, voy a poder crear documentos de Word, de Excel, PowerPoint lo que es el clásico paquete de Office que funciona en línea pero también voy a tener el blog de notas OneNote eh, una herramienta bastante útil de notas si no usáis ninguna de referencia o crear formularios, la herramienta de Microsoft Formularios, Microsoft Forms, pero esta en particular conecta con una hoja de Excel y todos los elementos que se vayan incorporando en ese formulario se van volcando directamente a la hoja de Excel. Muy útil, algo que ya Google, eh, por ejemplo, tenía en su, en su entorno. Y luego tenemos la herramienta de Visio, que es para crear diagramas de flujo, mapas mentales, llamémoslo como queramos. Eh, una herramienta muy potente y vínculo puedo guardar enlaces directamente vale, y se guardan como si fuese un documento pero es eh, no es más que un, un enlace a una, una web en un site en, en internet eh, por supuesto voy a poder también tener guardado todo tipo de archivo que cargue desde mi ordenador bien vamos a poner un ejemplo de crear un nuevo documento simplemente le voy a dar aquí el nuevo selecciono por ejemplo documento de word y que se va a cargar es pues la herramienta de Word en línea, la herramienta de, de Word eh, online, donde voy a poder eh, escribir, donde voy a poder crear mis documentos y le voy a poder poner un título en la parte aquí, superior izquierda, documento 1, voy a poder poner Word prueba, Word prueba, por ejemplo, bien. Eh, perfecto, y esto se autoguarda es una de las funcionalidades interesantes de todo lo que genere en OneDrive que todo tiene autoguardado bien, lo cierro, vemos que tengo aquí un documento que se llama Word Prueba, vale que es creado hace unos segundos perfecto, este es el que acabo de crear siempre va a estar aquí almacenado y podría por ejemplo crear también una nueva carpeta eh, documentos de prueba perfecto entonces es un espacio en línea donde puedo crear carpetas y documentos tengo aquí documentos prueba que lo acabo de crear y si este word que he creado lo quiero eh, volcar a documentos prueba podría directamente arrastrarlo tan sencillo como eso bien ahora con cada uno de los archivos qué voy a poder hacer Fijaos, si no hay nada pulsado en la parte superior solo salen las opciones para cargar documentos de mi ordenador, crear automatizaciones con Power Automate, sincronizar eh, los archivos con la nube, pero eh, si yo pulso cualquiera de los documentos, pulso encima, automáticamente se abre el menú de opciones de qué puedo hacer con ese documento en concreto que he pulsado. ¿vale? Es exactamente lo mismo que va a aparecer si pulso ya en el documento, aquí en los tres puntitos de menú, ¿vale? Si pulso en esos tres puntitos de menú, me dirá, puedo abrirlo, ya sea en el explorador, que es lo que viene por defecto, abrirlo en la aplicación, es decir, poder editar este documento que tengo en la nube en mi aplicación de escritorio de Word, para quien se sienta más cómodo con esa aplicación. Tenemos las opciones a la hora de compartir un documento, copiar un vínculo para compartir a su vez este documento. A administrar el acceso estos tres elementos son prácticamente lo mismo ahora lo repasaremos y luego también tengo en este menú la opción de descargarlo eliminarlo moverlo a otra carpeta a otro espacio dentro de OneDrive, copiarlo o cambiarle el nombre, ¿vale? Y por supuesto las opciones de automatización que veremos en otros vídeos. Y algo muy importante que todo el mundo debería de conocer, todos estos documentos que tengo en línea tienen un historial de versiones. Y esto es muy útil porque cada una de estas versiones me permite tener un punto de restauración de ese documento, es decir... Si yo hago unos cambios y no me gustan o he eliminado algo por error, voy a poder volver a una versión anterior. Esto es extremadamente útil cuando estoy editando de forma colaborativa ese documento con otra persona y pasa algo, hay algún desastre, siempre voy a poder volver a una fase anterior del documento y evitar perder eh, la información que haya perdido ¿vale? o que se haya eliminado. Explicado esto, vamos a ver cómo accediendo a cualquiera de estos documentos, puedo pulsar en compartir y cuáles son las opciones para compartir un documento dentro de OneDrive esta es la forma en la que voy a poder colaborar con otras personas puedo definir quién va a poder utilizar este documento a partir de un enlace entonces cualquier persona esto permite que una persona externa a nuestro dominio eh, pueda utilizarla El dominio si no lo sabéis es eh, básicamente lo que viene después de la arroba en nuestro correo electrónico ¿no? la empresa, el dominio de la empresa personas en inmersión eh, TIC Academy, que ese es mi dominio en particular personas que tienen acceso, porque les he dado acceso en, en concreto a esas personas a través de su eh, correo electrónico, etcétera, o personas que elija, igual, eh, básicamente eh, de dentro de fuera de la organización y esta es de dentro de la organización y entonces con este enlace que van a poder hacer y yo voy a poder definir su rol. Pueden editar, pueden revisar, o sea, sugerir cambios, pero no guardarlos y pueden ver exclusivamente el documento. Eso es lo que tendré que eh, decidir. Incluso si pueden verlo, me va a permitir bloquear la descarga. O sea que bajo ningún concepto la gente pueda descargar directamente ese documento. Aplicaríamos los criterios y luego eh, puedo eh, copiar ese vínculo que también es una opción que tengo aquí directa, copiar vínculo. vale Ya he hecho una configuración de compartir y aquí tengo el vínculo directo. vale No obstante, aquí incluso en la opción de eh, generar un enlace voy a poder desplegar esto y básicamente vuelvo a la configuración de uso compartido de este documento. Puedo poner también, si permito la edición, fecha de caducidad de acceso a este documento e incluso establecer una contraseña. Todas esas son las opciones que hay. Son bastante interesantes y es como voy a poder interactuar en este documento. Una vez que tenga las personas este acceso, podrán entrar en el documento al mismo tiempo que yo y editarlo de forma colaborativa. Otra funcionalidad a tener en cuenta de OneDrive es la posibilidad de tener una copia local en nuestro ordenador. Si vais a la versión online, veis que aquí en el lateral izquierdo, abajo del todo, Vamos a encontrar ¿eh? obtener las aplicaciones de OneDrive. Si pulsamos, me va a permitir descargar OneDrive para el sistema operativo que esté utilizando directamente. Si lo instalamos, yo ya lo tengo instalado, a partir de ahí tendréis una nube con la que sincronizará automáticamente todos los documentos, tendréis vuestra copia de escritorio y se sincronizarán todos los cambios con la nube. De esa forma, integrado en vuestro propio explorador de archivos, tendréis OneDrive. Listo. Si te ha gustado este vídeo vienen más, tanto sobre OneDrive como otras herramientas de 365, pero en particular lo que necesites saber, déjamelo en los comentarios para poder ir creando nuevo contenido que sea interesante para la comunidad. Si quieres que dé una formación, que desarrolle una formación, una consultoría en tu organización, puedes escribirme en josemariarreglado.com en el apartado de contacta. Suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.